en el mercado global, hablamos muy rápidamente de temas de marketing digital, de esos momentos de cómo piensan los que viene, exactamente a quién nos estamos enfrentando hoy en día en términos de compra y algunas miradas de aprendizaje que quiero dejarles. Entonces, ¿de qué se trata este tema de la cuarta revolución industrial? Estamos hablando de que pasamos de una era que arrancó por allá de los años, de 1700 algo, cuando nace la máquina de vapor, cuando nace la la locomotora, todas estas máquinas eh, hidráulicas que hicieron y cambiaron eh, muy fuertemente a la cultura de la humanidad. Para que se hagan una idea de por qué se habla de estas revoluciones industriales, es porque dependiendo del Estado y el momento en que la humanidad se encuentra en una revolución industrial, se afecta todo el desarrollo social. Eh, por ejemplo, la educación. La educación tiene que ver mucho con cómo está la humanidad en, en ese momento en términos de su apropiación industrial el hecho de que eh, hayamos pasado por una educación eh, que se basa en la memorización en aprender eh, mucha matemática, eh, pues tenía que ver con que estábamos en un momento de la en donde había que hacer mucha transacción mucho traje, mucho aprendizaje es un poco para que ustedes se den cuenta que esta situación está educación en este momento que no deberíamos tener un modelo educativo porque está funcionando en este momento, sino un modelo dedicado a esta cuarta revolución, pero a, Siguiendo con este, este ejemplo, luego viene la segunda revolución industrial donde ya entra la electricidad a hacer su presencia y al entrar la electricidad, de, de pasar del papel y del carbón a, un, a una, un impulso distinto energético dentro de la industria, pues entramos a un modelo en donde ya se eh, entró a trabajar más la automatización, la, la producción, perdón, no, no la automatización, la producción en masa. La producción en masa hace que el cambio humano de la humanidad sea completamente distinto, el cambio económico, la estructura geopolítica de de, del mundo cambia completamente porque ahí empiezan a nacer las grandes potencias eh, del mundo. La tercera era industrial es cuando esa auto, con esa producción en masa, cuando esa industrialización tan potente de la segunda revolución se hace eh, mucho más potente gracias a la tecnología, a la informática, a la computación, la automatización las fábricas tal mucho más automatizadas generan un cambio mucho más potente en esta revolución industrial y la cuarta revolución industrial pues, ya es un, un tema mucho más relevante porque ya estas máquinas empiezan a pensar por sí mismas y la relación que tenemos con la industrialización empieza a perder unas barreras eh, de conocimiento muy amplias e insisto, aquí hay unas tecnologías muy disruptivas que vamos a ver más adelante que hacen que la Cuarta Revolución... industrial si quieres en el siguiente slide, por favor. Eh, y bueno, les comentaba, ¿no? lo, lo bonito de esto es que la cultura artesanal, pues, está empezada, la, la, la creación de la humanidad y lo seguir haciendo hacia adelante, vengan las revoluciones que vengan, lo que ustedes hacen, lo que ustedes le aportan a la construcción de cultura, pues, tiene un valor fundamental. Sin embargo, insisto, por supuesto, pues, hay que contrastarlo con el momento de la protección de la tecnología a nivel industrial. Esta cuarta revolución industrial se ve más que clara cuando hablamos de la digitalización. Y a fin de la historia se trata de cómo esto cambia culturalmente a la humanidad. Y es que al apropiar estas nuevas tecnologías, lo estamos haciendo en este momento a una velocidad absolutamente inusual. Para que ustedes se hagan la idea, eh, cuando una tecnología se considera masiva es cuando llega a un nivel... Eh, específico de usuarios a nivel mundial. La televisión se demoró muchísimos años, más de 50, 60 años en ser una tecnología masiva, mientras que Internet no demoró menos de 7 años en ser una tecnología masiva. La velocidad en la que estamos, por ejemplo, produciendo, produciendo información, lo que ha producido la humanidad de información en los últimos 20 años ha sido más del doble de la información que ha producido en toda su existencia. Eso significa, que gracias a la tecnología, que estamos en un momento muy pálido de entender cómo nos estamos conectando, trabajando, movilizando, cómo estamos creando conocimiento. Y aquí hay un, un tema bien interesante, y a ustedes, al, al mundo artesanal, yo lo uso mucho en mis presentaciones. ¿Por qué? Porque lo que ustedes hacen, culturalmente hablando, es un conocimiento que siempre ha venido de padres a hijos. En general, la humanidad siempre se ha construido de esa manera: conocimiento de padres a hijos. Los valores que. Eh, el, el arte manual que ustedes manejan es ancestral, viene eh, pasando de, una, de, una, de un cerebro a otro a partir de esa relación familiar padres e hijos. La tecnología es por primera vez un conocimiento que rompe ese, eh, esa, esa velocidad, esa, ese flujo. La tecnología es un conocimiento que no está pasando de padres a hijos, sino al revés, son los más jóvenes los que están apropiando más rápidamente la tecnología y son los que están enseñándole a sus padres o a sus mayores eh, cómo usarlo y cómo apropiarlo. No solamente en las casas, también pasa en las empresas. En las empresas sí, hoy en día hay una gran evolución cultural, una gran evolución eh, generacional, porque los más jóvenes están llegando con unas competencias y unos conocimientos de tecnología y de apropiación digitales que ni siquiera se manejó, digámoslo una capacidad manual de entender la tecnología no es un tema de apropiarla con un estilo de vida y en eso los más jóvenes nos están, están llegando a las casas, a los hogares, al ecosistema de la humanidad con mucho más conocimiento por tanto se están eliminando completamente las barreras entre las culturas y ni siquiera las idiomáticas, que son un reto ya puede ir a China, a Alemania, y puede tranquilamente ir eh, con un celular y me pasó hace poco, un mes y medio estuve en China la única manera de poder movilizarme era con un celular, con un traductor, vía eh, cámara y lo vi también vía voz. Entonces yo me subí un taxi, y yo le decía al celular, quiero ir al museo de algo, y se lo ponía al taxista y el celular le hablaba en chino. En me devolvía, yo lo grababa y me empezaba a comunicarme de esa manera. No hay barreras absolutas gracias a la tecnología. Klaus Schwab, el creo que escribió el libro de Cuarta Revolución Industrial dice que estamos en este momento en ese borde de revolución que va a modificar de manera fundamental la manera en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos. Además, eh, de una manera en que la humanidad nunca ha experimentado antes. Eh, situaciones como, por ejemplo, Google, que para muchos de ustedes puede ser, seguramente lo han escuchado, ese es un ejemplo que siempre uso, Google es un ejemplo de disrupción que le va a llegar a todas las industrias y a todos los negocios. Es decir, a todo negocio le va a llegar su Google. Le va a llegar un modelo disruptivo que va a cambiar completamente el ecosistema de relacionamiento de ese modelo de negocio para volverlo más innovador, más eficiente y mucho más práctico al momento de ser apropiado por estas nuevas audiencias, por estos nuevos usuarios a nivel mundial. Bien, en el siguiente slide... Les quiero decir de no, todas maneras que esta revolución inicial eh, no se trata de tecnología. Antes de eso, les quiero mostrar este, este gráfico. Este gráfico no es mío, este gráfico es de la Alta Consejería Presidencial para la Transformación Digital. es una nueva consejería que viene el alto Gobierno. Y este es el ecosistema de tecnologías que este gobierno quiere implementar para llevarnos a los colombianos, llevar a este gobierno, al Estado, el gobierno, a un nuevo esquema de transformación. Fíjense ya no se ha hablado de que la MNG, cada vez los puestos lo están diciendo, pero, pero aquí se ha hablado de cosas mucho más profundas, de tecnologías muy disruptivas, de, de inteligencia artificial, de Machine Learning, que es lo que les comentaba, que es la base estructural de la industria 4.0 o de la revolución industrial actual, y es que si las máquinas ya se comunican de manera automatizada, hacen las cosas de manera automatizada, toman decisiones de manera automatizada sin que haya una intervención humana, ya eso es absolutamente vivencial. Conocer Tesla, por ejemplo, una compañía que hace autos eléctricos autónomos. Sus camiones están recorriendo ya a los Estados Unidos de manera automática, recogiendo la carga y entregándola sin que haya absolutamente intervención humana. Computación en la nube, criptomonedas. Si has escuchado de Bitcoin, por ejemplo, que es un activo eh, digital basado en blockchain, que otra que está por acá arriba. Eh, también son tecnologías muy disruptivas que se van a aplicar en Colombia para que ustedes se hagan la idea. Eh, la Agencia Nacional de Tierras, vía blockchain, ya está haciendo la revisión y cuidado de los predios que recuperan para poder entregar nuevamente a sus reales dueños. Lo hacen a través de tecnología blockchain. Eh, bueno, el todo el tema de los datos, la asistencia robótica, todo ese tipo de tecnologías, hoy en día en Colombia están siendo apropiadas de muy alto nivel para que los sectores justicia, empleo, vivienda, comercio, educación, las usen y puedan eh, realmente generar una transformación vital componente de Colombia hacia adelante. Eso ya está pasando a nivel mundial. Hay países que tienen esto apropiado de manera eh, como política de Estado y hace que, insisto, recuerden que estas tecnologías lo que hacen la diferencia es que cuando se apropian de manera correcta, hacen que los países sean eh, más potentes que otros, por eso existen las potencias mundiales, porque usan estas tecnologías, porque usaron primero la máquina de vapor hace muchos años, la locomotora, porque usaron las fábricas automatizadas, porque usaron mucho la tecnología y ahora están usando estas tecnologías disruptivas para mantenerse en ese estado de, de liderazgo universitario. Bien, como les comentaba César, hacia adelante, eh, esto no se trata de tecnología, es importante que lo entiendan, esto se trata de entender hacia dónde vamos y apropiarlo y entender que esto no es algo eh, de ciencia ficción es algo que está pasando hoy en día y la misión de mi charla hoy en día es que ustedes realmente salgan convencidos de que lo que estamos a punto de ver son cosas que están sucediendo o sea, esto no es ni Dick Tracy ni películas futuristas son cosas que hoy en día funcionan incluso mucho de ellas en Colombia este es el primer caso si y pon el volumen al... no, devuelven atrás y tocas con el ratón en la foto Mientras lo haces, eh, aquí les quiero contar. Esto es. Hay una tecnología que se llama realidad aumentada. ¿Ya lo hecho? Hay una tecnología que se llama realidad aumentada. Eh, y pone bullying porque el bullying se puede. No, no, no. Eh, ¿Quién ha jugado, por ejemplo, Pongo en Go? Eh, ¿Quién ha jugado Pongo Go? ¿Lo han visto? Los más jóvenes, por supuesto, que la mano. ¿vale? Entonces, ¿no son milenios. Sí. En el parque de la <tose> eh, Que es una tecnología en la que uno va jugando por la calle. Eh, la cámara y va atrapando pokémones sobre una realidad, o sea, realidad mezclada sí. con virtualidad, entonces se llama? ¿no? Realidad aumentada. y demás, hay comercial, excelente, Spotify, eh, esta tecnología ya se está usando para términos mucho más prácticos y reales, quiero mostrar este video de una tecnología eh, que desarrolló Microsoft que se llama HoloLens, gafas, un caso de realidad virtual, que lo que hace es que, le ayuda a los médicos a en el momento de estar haciendo una operación en vivo o en directo puedan tener, así como en el Pokémon Go, todas las imágenes diagnósticas del paciente que están operando. Hoy en día cómo funciona, hoy en día el doctor ahí, cuando entra a operar, dice cómo es que está doble el corazón de esta persona, entonces tiene que haber una persona o varias personas adicionales con las imágenes diagnósticas contándole por cuáles que tienen que ir entrando para hacer la operación. Y por eso las operaciones se demoran tanto tiempo la infusión tan profunda y demás. Eh, del dispositivo entonces quería mostrarles cómo esta tecnología se está usando realmente en España y es bien interesante porque como les decía así como Pokémon un go porque ya estábamos conectados al internet no sé por qué ahí está por quítale un poco al momento definiendo El modelo 3D y a tamaño real. Eso ya existe y hemos podido ver cómo funciona en un hospital de Madrid. Las holders de Microsoft se han utilizado por primera vez en. O sea, realmente lo que está haciendo es que con esas tapas está ampliando o acercando, o sea, se hace el zoom a una imagen que él solamente puede para ver través el casco y es la imagen, si se dan cuenta, esa es la visión de él. Él está viendo eh, el estado diagnóstico del paciente, no que te cuadro el, un poquito... Eh, porque es muy interesante, estas son las etapas van a ser también de uso comercial, es decir, lo vamos a poder comprar para nuestra casa para jugar, después con la tecnología hoy en día está hecha para eso. Entonces, esta es la misión que tiene. Exactamente puede ver eh, cómo están las imágenes diagnósticas, puede tener una imagen muy precisa en 3D del corazón, ¿Vale? en en momento es una operación de corazón, si no te imaginas. Eh, y además sin ningún tipo de latencia, la latencia es esa... Ese, esa eh, es una medida que hay en que ¿qué, tanto, qué tan rápido debe estar viendo refrescando las imágenes para que sean lo más cercanas en tiempo real a un momento tan importante en una operación? Bien, entonces quería ir a consultar pues, y volvemos a la presentación necesito eh, esto no se trata de tecnología pero pues es importante conocer es importante conocer el alcance y la capacidad que tiene hay una segunda tecnología bien interesante que eh, se trata Es ¿Qué es la inteligencia artificial? Vamos a parar un segundo. La inteligencia artificial en otros elementos robots. Y sí, son robots. Pero no solamente son robots físicos, no, no pensamos en un, una cosa metálica ahí, sino realmente es, a la final historia es un código, es un algoritmo. de eh, Y la inteligencia artificial hoy en día es una tecnología muy usada a nivel mundial y específicamente en Colombia también. Cuando uno chatea, por ejemplo, con un banco o con un centro comercial o cosas así, es decir, que lo no por internet normalmente a comienzo uno se está enfrentando a un algoritmo de inteligencia artificial que le está resolviendo preguntas a uno muy rápidamente y no, en este caso les quiero mostrar eh, un ejemplo, un video de una compañía que se llama bueno, Google o Alpare, eh, que en el mayo de este año hicieron una presentación de su algoritmo de inteligencia artificial eh, el cual ya está en capacidad de interactuar con un ser humano para eh, hacer tareas eh, básicas, en este caso... No sé si ustedes conocen Google Now o la aplicación de Google eh, Home, que es un parlantito en el que uno le habla y le dice cosas. Esta tecnología va a estar junta a Google Home y uno de nuevo se puede decir a Google Home, hey, consigue una cita para una preferida para cierto día tal vez. Y él va a hacer, y que te da el video, César, eh, él va a hacer cosas como estas. Para que se den cuenta, en este video van a ver ustedes interactuando al algoritmo de inteligencia artificial con good one right here is the google assistant actually calling a real salon el algoritmo interactúa con la persona le dice que, de hecho hace actuar como ser humano le dice ¿Mm -hmm? aquí ahora está buscando su corte él dice más o menos la hora luego le pregunta no, no puedo tengo más bien como entre la una y no sé qué y, y hay una interacción absolutamente natural absolutamente natural entre el algoritmo y eh, una persona, la persona por supuesto no tiene ni idea que está hablando con un robot en términos de inteligencia artificial. Eh, por pues le preguntaba desde ese punto, ¿cómo se llama ella? Eh, ella le dice, por supuesto, pues, cuál es el nombre de su dueña y ahí hacen el, el cierre de la, de la cita. No se trata de tecnología, como les decía, no se trata de tecnología, pero es importante que ustedes conozcan otra muy interesante que es el Internet de las Cosas. El Internet de las Cosas, ¿qué es? Es la salida de Internet, de los computadores, de las tabletas y de los celulares, a todo. Y cuando digo todo, es todo. Eh, pequeños sensores, gracias a. No sé si has escuchado por ahí que las redes 5G ya vienen a nivel mundial. Las redes 5G que van a ser tramilitar el Internet de las Cosas. Y es que todo, todo va a tener un sensor, un pequeño chip, que va a enviar información y información entre sí, para que eh, la, sea mucho más fácil. La vivir con las personas. Queremos a este caso puntual de Internet de las Cosas en una finca en Chinchina Caldas, que está completamente dotada de esa tecnología de Internet de las Cosas y que funciona a partir de inteligencia artificial y de algoritmos de este tipo conectados a Internet para la toma de decisiones de manera automatizada. Es decir, que la misma finca le dice a uno dónde tiene que ir a regar, dónde tiene que ir a poner herbicidas o al contrario, no pongan ni herbicidas, ni, ni gaste agua porque viene porque además está conectada con sistemas eh, meteorológicos eh, externos porque va a venir un aguacero y va a perder usted su herbicida si llega a ponerle realidad eh, un veneno o algo de ese tipo si quieren esto acá lo voy a decir bendito, señor señor antes era un comento esto? ¿no? <risas> Este, este es un caso real, es una compañía que es, si bien es colombiana o de base colombiana opera en Estados Unidos y tiene una cantidad de casos espectaculares a nivel mundial, en Colombia pues es una regulación además, ¿no? necesita una adecuación una adecuación regulatoria que pues a veces no es tan fácil pero eh, permite entender el alcance de las tecnologías pues, a ver ¿Qué ¿Sale un poco, o sea, en, en la línea de tiempo, es una orden muy un diseño. para que se den encuentra, son pequeños sensores. Hay una feria que hace en el Cartagena que se llama Nikon que es de tecnología, esa, conocí a esa empresa ya eh, y mostraba cómo con cámaras remotas eh, cuando el, el sensor encuentra que va a ser el sol durante mucho tiempo y que estás llegando a un nivel de humedad bajo la tierra eh, solicita riesgo y la persona desde su celular puede activar los sistemas de riego riesgo goteo y demás es, un, es una tecnología bien interesante. ahora, hablando de nuevamente y les quiero mostrar esto es las cosas se están usando además en nuestro ámbito cultural. Por ejemplo, ahora les quiero hablar de lo que es periodismo. ¿Cómo se las tecnologías en el periodismo y, por supuesto, cómo cambia esto eh, la relación con las audiencias? Si eh, quieres tocar alemán, la pregunta es un noticiero que pasó hace poco cuando vino el huracán Flores Si quieres para pa pa normalmente, por alguna razón los lo digo son enfermos con los temas de las aspiraciones de clima ellos ven cada 5 minutos porque hay mil aplicaciones de clima y el tema de clima es muy importante y por eso tienen unos sistemas tecnológicos muy precisos, saben exactamente yo les digo, va a llover a las 3.47 y luego a las 3.47 cuando vio un huracán, por supuesto, activa en todas sus emergencias el huracán Flores pegó contra la carolina del norte y lo que estaba aspirando ella, en un noticiero y el clima era exactamente cuáles ríos o cuáles pueblos se iban a, iba a ver afectados e inundados y qué zonas de la ciudad se iban a ver afectadas. Si quieren darle entrecicles, eh, cuáles cuál zonas se iban a ver afectadas. Entonces normalmente ella lo va contando, él eh, cierra la televisión judicial, lo puede estar aquí. Gracias. Entonces va contando exactamente qué zonas, cualquier eh, barrio dentro de la ciudad se van a ver afectados, qué condados eh, y demás. pero usan una tecnología que es realidad aumentada déjalo ahí eh, en donde ya en una calle de una ciudad dicen bueno hay tres opciones o niveles de posibilidad de inundación en esta ciudad debido a este a este huracán se va con realidad aumentada esto es una imposición de la tecnología sobre un campo real de hasta cuántos pies va a ser la inundación si llega a subir pegando lo que acá un concierto a nivel 5, por ejemplo, la iluminación hasta dónde va a llegar eh, todo esto en ejemplo, vivido sobre las calles que la parte de eh, esto es una forma distinta de informar ¿no? una forma distinta de hacer periodismo una forma distinta eh, de hacer clic con las audiencias por eso es que nuestros hijos ¿quiénes tienen hijos adolescentes aquí? cuando uno le explica los hijos que uno tenía que llevar, bien, tiene que llevar monedas para llamar desde el teléfono público. Y ya no existe, yo no recuerdo a tener un problema. No, en el centro debe haber algunos. Pero mi hija supía, por pues, ejemplo, yo voy a decir que uno a las porque eh, vi uno y le mostraba a esa amiga, este es el aparato que yo que llamar en casa, no monedas. Eh, o cuando vamos a la casa de mi mamá, y tener una enciclopedia eh, de exil 22, ¿sí? ¿sí? me una semana por, por favor. También yo le explico a ella, mira, aquí era como hacíamos las tareas, aquí estábamos los mapas, las biografías, y ella me decía, y si se mueve un señor aquí, ¿qué pasa con la biografía? O sea, queda, yo sí, queda esa cosa. No lo podía creer, era como, ¿qué hacías esto? Tengo un niño chiquito que se llama Gabriel, tiene tres años. Para Gabriel, ese computador va a hacer lo que pasó, ya es la de Dios pero va a decir, tú tenías que cambiar un computador de una maleta, no tengo un la palabra va a ser como wow, ¿en serio? ¿Tú tienes que tratar un poco de la de... Porque ellos ya van a tener unas tecnologías absolutamente sensoriales. Cuando ya tengan 20-30 años, pues no sabemos exactamente con certeza, pero con no seguridad, no van a decir que les va a aparecer una cosa tóxica, como una pila, tienen elementos nocivos. ¿Por qué usan ustedes ese tipo de cosas? Ámbito cultural, nuevamente. Eh, les decía el humor te puede llegar a cualquiera y uno me dice, bueno, los conciertos y los artistas Ay, pues, ¿quién va a empezar a un artista? Los artistas son artistas y pues ellos van a vivir toda la vida eh, no en Asia son muy comunes los artistas espirituales, ella es Hatsune Miku, si quieres ver play y no me dice si salga el video Hatsune Miku es una artista digital eh, que convoca tal cual como un artista de verdad eh, convoca conciertos, tiene serie de televisión, tiene todo el marketing, todo el merchandising. La gente que está en los conciertos es de verdad. La banda que está tocando es de verdad, la que no es de verdad de ella. Bueno, de verdad sí, sí es un algoritmo, es un artudismo que tiene eh, pues toda una historia artística. La gente hace filas, días, para un en los conciertos, no se consigue las boletas. Es una artista lista que está teniendo un eh, alcance tal cual puede tener un artista físico sí. normalmente la diferencia es en sí si ustedes ven sí y les gusta más de las películas de acción, de y demás, o sea, se han dado cuenta que, que se han, merecen un paso de fácilmente los actores eh, o en Star Wars eh, hay escenas en las que hay actores virtuales digitales, aparece nuevamente en ella y cosas del estilo, nosotros no estamos a nada a nada de tener a no sé, a, Clark People, nuevamente vivo, actúando en una película, a Reeve, o a Christopher Riff, o a un actor que murió o desapareció, nuevamente protagonizando una película o una serie de televisión. Todo esto gracias a los artistas, a, a la tecnología de inteligencia artificial y de los robores gráficos, que además son artistas que por supuesto no son borrachos, no los cogen paparazzi, en paparazzi, o no tienen sábanas de seda, egipcia. Y de impuestas lo locas cuando vienen al país, son absolutamente manejables. Bien, sigamos. Otra tecnología, aunque ya creo que ya para superar tecnologías. Lo interesante de todo esto es entender que estas tecnologías que están cambiando las, la forma como los seres humanos estamos comunicando y socializando. Eso es importante para ustedes, porque el ecosistema. Puntual, cuando ustedes tocan a las audiencias, tocan a las personas, es cuando se convierten en clientes, cuando tienen que hacer posible que ellos los conozcan. Y ahí entran todas estas tecnologías a, a tener un efecto natural. Les quiero contar la situación en Colombia. La situación en Colombia es una encuesta de la ANI, de, quién, de cómo están haciendo la promoción digital las compañías. Las compañías están haciendo la promoción digital de manera muy potente. O sea, la empresa como la de servicios está en un nivel de un 58% o un 4% por es más o menos casi 6 de 10 empresas del sector manufacturero están haciendo transformación digital están apropiando alguna de estas tecnologías que viven y de servicios más o menos un 4% a hacer transformación digital ¿por qué una empresa colombiana dice, pucha, me tengo que meter una de estas tecnologías nuevas internet, transformación electrónico y el demás? porque principalmente quieren vincularse o entrar en nuevos modelos de negocio y esto aplica para ustedes Hoy ustedes tienen un modelo de negocio, pero ese modelo de negocio es más o muy limitado o tendiente a marchitarse. La gente ya no está yendo a, a casi hacia a, a sitios físicos. Bueno, para países todavía es muy potente el tema. Uno va a centros comerciales en Estados Unidos, en Europa, España, y salvo la comida o de la muy puntual, la gente compra mucho y tiene mucha interacción vía Internet. Eh, estamos llegando esta semana esta mañana es el Black Friday 18 semanas es el milagro, que, que nos tiene los policías vamos a tener por todos lados en la Black Friday se van a vender más o menos 200 millones de dólares el viernes y el lunes en Colombia por ventas en Internet y el segundo elemento más vendido en Internet en Colombia en, esta, en este tipo de eventos de primero realmente en Colombia el segundo no lo van a creer sobre todo las mujeres si lo van a respecto ropa la gente compra mucha ropa por internet zapatos por internet Quiere, si lo comparo con mi esposa que se mide 27 veces una renta no tiene un a comprar cosas por internet así que mucha ropa por internet entonces sí, tiene que hacer mucho el nuevo modelo de negocio la segunda razón por la cual las empresas hacen transformación digital es porque sus clientes los impulsan sus clientes se hacen cada vez más digitales cada vez más conectados cada vez más metidos en, estos, en estas nuevas tecnologías que si no estoy ahí virtualmente voy a perder mucha capacidad de alcance comercial. Esa es la razón por la cual entidades como Artesanía de Correo, con, el, con el Artesano Digital, eh, están impulsando ese tipo de iniciativas. Porque lo que buscan es precisamente eso, empoderarlos a ustedes, no de creatividad, ni de lo que hacen ustedes en su trabajo artesano, que de hecho no hay que tocarlo, porque es perfecto, es un trabajo de, de mucha eh, valor sociocultural para nuestro país y para nuestra sociedad. En eso no, pero sí en cómo tiene que llegar la audiencia y poder ampliar ese programa de ventas. Eh, y por supuesto, las nuevas tecnologías de que ya lo es importante ver cómo las aplicamos y las empresas están aplicándolas para razón principal de cómo se hace la transformación digital César. Y, eh, hacia adelante, eh, en qué van a meterle plata a las empresas en esos temas digitales en Colombia, es una encuesta para 2017 de ANI. Lo primero que quieren hacer es generar nuevos productos y servicios. Ese es el principal objetivo de inversión que van a tener las empresas en Colombia. Segundo, van a querer mejorar las relaciones con sus clientes. Esa es la razón principal. La segunda razón principal por la cual las empresas en Colombia en es esta encuesta que le hacen a no sé, casi 4.500 empresarios en este país es porque quieren relacionarse mejor con sus clientes. siente que están perdiendo una correcta relación con sus clientes. Hay muchos fenómenos que, incluso, yo digo, esto no se trata de nuestro Nosotros nos estamos seteando cerebralmente con el modelo low cost. Entonces, nosotros ya volamos en Viva Air, tomamos los campeón costado, vamos al de uno, vamos al de uno. Porque entendemos que es un modelo eficiente, que es una experiencia distinta a ir a una relación tradicional o una contraparte tradicional, pero que para efectos prácticos encuentro un producto de buena calidad a un muy bajo precio, a un precio diferencialmente menor. Ese tipo de, de, de situaciones son las que cambian culturalmente a una audiencia, cambian culturalmente en relación a la estructura mental del país y uno tiene que estar muy pendiente de esos cambios. Eh, siguiente, es por favor. Ahora hablamos de comercio electrónico, esto es una tipografía del diario de la república porque es importante que ustedes se den cuenta además y entiendan que es que en Colombia la gente compra por internet la gente está haciendo transacciones por internet el 85% de los colombianos hacen transacciones en internet el 70% de esas transacciones además son móviles, desde un celular Luego entonces yo les diría hoy si algún mensaje puedo dejar por pues los que quiero dejar Piensen siempre en móviles. Cuando ustedes desarrollan una plataforma, una tecnología, una página web, una, lo que sea, móvil. El texto es importante. Está bien. Pero yo les diría que ni siquiera se desgaste el teléfono como que queda bien, veo, Todo va a quedar bien. El móvil es lo más importante. La experiencia móvil. Cuando ustedes compran en Rapi, es una experiencia absolutamente eficiente, práctica, pensada para que sea antitónico, digo, con, con, con, con, con respeto. Eh, pero que nos da a entender además y ahorita la siguiente charla va a enfocarse en esta parte es que la gente hace transacciones digitales en el primer eh, semestre de este año ya se habían transado casi 25 millones de pesos 25 millones de millones de pesos en ventas por internet en Colombia, transacciones, perdón eh, ¿cuántas transacciones? 41 millones de transacciones se han hecho en internet de este año en Colombia por colombianos eh, y aquí hay una cantidad de datos que son bien interesantes de cómo están creciendo además las transacciones la parte de las pasajeras de pago y los sistemas de, de, de pago que es bien importante que ustedes lo conozcan, es parte de la muy interesante charla que viene acá a continuación es fundamental porque si se dan cuenta el crecimiento de lo que la gente está gastando o pagando virtualmente es muy alto también está haciendo compras muy potentes. Les contaba que más o menos 20 millones de dólares se van a vender en Colombia de mañana al lunes en esta jornada de descuentos. Básicamente porque el ticket promedio, o sea, el gasto promedio que, que hace una persona en estos descuentos va más o menos en 600 mil pesos, que es bastante alto. Bien, y vemos el siguiente, Estos son un par de datos eh, de lo que está pasando ya eh, puntualmente con el tamaño de la industria a en Colombia. La ministra de industria y comercio y turismo, María Lorena, que dice que Colombia exporta 3,2 millones de dólares o exportó en el 2017 en solamente temas artesanales, en artesanías, yo digo en fin sí y en qué. Eh, Y nuestra directora, nuestra entidad Artesanías de Colombia dice que eh, miles de familias de Colombia viven en el sector de las artesanías en cual en ventas en Colombia, si no estoy mal, creo que de pesos, 25.400 millones eh, de pesos, esos son pesos importantes de economía de la República, que les pagan a la presidencia de Es decir, a la gente le gusta esta industria, la gente está dispuesta a comprar y a pagar por cosas tan feudales como las que hacen ustedes. Ahora, hablando muy rápidamente del tema de economía naranja. Economía naranja es una muy buena oportunidad que coyunturalmente este gobierno va a impulsar y yo les recomendaría que eh, vamos a ver muy rápido por acá pero yo les recomendaría que realizaran lo que están haciendo entidades como Impulsa, la misma artesanía yo estoy seguro que se va a meter muy de frente con el tema de la economía de la banca es el protagonista de esta revolución que quieren hacer tiene una persona en alto gobierno que trabaja para la SESI de la una plataforma de comunicación de telecomunicaciones quien era liderada en la parte del tanque de pensamiento por Felipe Utraco Felipe, el mío, es el alto consejero eh, gobierno de eh, tema de economía y eh, básicamente lo que dice es todas esas economías creativas todas esas industrias creativas son la economía nada, eso está metido ahí eh, cultura turismo eh, deporte todo el tema es cultural y artesanal ese conjunto de economías que hacen eh, rápidamente y sobre todo medible el alcance de cómo se transforman estos bienes y servicios culturales en una propiedad intelectual que les sirve al país para comprarse, de ahí está el cine la radio, la televisión, la información digital, las aplicaciones los contenidos, el arte de lo que ustedes hacen, el tema artesanal es bien importante Entonces, en este slide... vamos a probar cambio No, sí, sí. Eso yo... No, que es este? Ah, no, eso es Bien. Bien. En el siguiente slide, César, por favor. Eh. Les quiero darnos unas cifras globales de lo que está significando el la economía naranja. La economía naranja es el mayor exportador de bienes y servicios, estos son datos latinoamericanos. Eh, el año pasado exportaron 150 millones de dólares en de Colombia en de la región. Es la cuarta fuerza laboral del mundo. El empleo del mundo. O el cuarto región que más empleo genera del mundo es la Colombia eh, y representa más del doble de las exportaciones de petróleo de Arabia Saudita. Es decir, estamos hablando de una economía creativa. Felipe dice una cosa que está hablando mucho de la es pasar de la, de la manufactura a las facturas. Entonces, ¿cómo es como nuestro poder creativo nos lleva a construir una nueva industria, un nuevo crecimiento. Lo que hacen ustedes es básicamente eso. ¿no? Eh, y del 100% de los trabajadores en Latinoamérica, el más o menos el 16% trabajan en temas de. De economía, Ahora, decirle hablar del de mercado, de a quién estamos hablando, estamos hablando de gente joven, millennials, Los milenios ya están vivos, ya, estamos, ya están grandes. Hablamos de centenials, que somos de 90 para acá. Este año ya votaron los centenials, ya ejercer sus deben ser los meses, de hecho el voto, pues Las personas grandes, completamente distintas a los milenios, a un poco más grandes. Eh, que son personas que tienen una, unas características bien interesantes. La primera de ellas es que viven hiper, hiperconectados y no lo logran. O sea, yo tengo una hija adolescente que cuando llego a la casa me encuentro sentada por, por parte unos audífonos viendo una serie. Y lo está haciendo bien. Y lo peor es que lo hace. O sea, realmente está ejerciendo ese, ese, ese poder de hiperconexión. No hay barreras entre lo virtual y lo real. Eh, no hay momentos de desconexión. Nosotros los que somos un poquito más grandes nos enseñan y los clientes que nos desconectemos, que estamos en unos momentos de desconexión. Eh, estos palabras no existen en esto. Es, es, es, es todo es conectado o no conectado. Eh, no son navegadores. Voy a pasar muy rápido por algunos de los puntos. es bien interesante. Cada vez más estas audiencias no digitan un www.algo.com. usan internet, usa la plataforma de internet. Eh, como en redes sociales, en chats, en eh, sistemas como el blog, o cosas o el Decido. Eso es Internet en términos prácticos, es una plataforma de IP. Pero la, el www, la web como tal, cada vez se usa menos. El sí. un recorrido electrónico. Empiezan a perder mucho de su uso. Entonces, no les quiero decir que, que los que buscaron no una tienda virtual en la por supuesto que no. Funcionan mucho. Lo que les quiero decir es que hay que tocarlos por diferentes. Hay, hay que atraerlos al centro del conocimiento y de mi contenido que es mi tienda, mi aplicación mi sitio, mi página en Mercado Libre, un página en Facebook lo que sea donde tenga yo mi comercio digital pero los tengo que abrirla, la, el, el local no es suficiente hay que invitarlos y traerlos y eso se logra a través del marketing digital eh, le creen primero la comunidad antes que cualquier cosa la comunidad manda ya lo veo, de la comunicación casi no tienen relevancia, ni credibilidad. Eh, es lo que diga mi gente, lo que digan los comentarios de la gente, a la gente de comprar algo, los comentarios son valiosísimos. Eh, por ahí se pueden, por, el, por supuesto los problemas como las fake news y demás que a veces la gente cree más no de lo que debería creer. Pero la comunidad es lo más importante. Eh, y viven en un tema bien interesante y es que viven infoxicados, es decir, que viven llenos de mucha información mucha información, es decir son multitarea y, y eso significa que están haciendo muchas cosas al tiempo en diferentes aplicaciones y ecosistemas, pero entonces captar su atención es difícil muy difícil, porque además no leen no leen, es un yo vengo del mundo del periodismo escrito trabajé 13 años en el tiempo editorial, y uno como periodista del tiempo lo que más quería era escribir volúmenes brutales de texto, ¿no? para que el periódico quedara ciego eso y el suscriptor era feliz recibiendo un periódico así digo eso lo veía abogado oh, wow, eso para un pelado como un hijo mío de, de 18 20 años es ilógico, no tiene sentido ver dos párrafos y dicen, ya no veo más es pues, porque la gente consume algo, no es no es parte de lo que ellos entienden, y para que ustedes se hagan idea eso es una imagen que se usa mucho en este tipo de presentaciones es que pasan un minuto en internet en 60 segundos en internet hay 30 millones de chats un minuto un minuto 30 millones de chats en WhatsApp o se suben 250 mil fotos a Facebook perdón, o se hacen 2 millones de llamadas en Skype o la gente escucha casi 2 millones de relaciones en Spotify ¿no? eh, o se están haciendo 4 millones de búsquedas en un minuto en internet pasan muchas cosas es una plataforma muy potente que se usa de manera diversa y multidisciplinaria y por eso tomar la decisión de la que quieres mensaje que no quieres que me es complejo no se frustre solamente el buen contenido solamente estrategias de marketing digital y de redes sociales son los que les van a dar el contenido original es el todo todo es copiado todo es preciado todo, todo es una copia de la copia de la copia el que crea contenido nuevo tiene la valuta el poder tiene, tiene como diferenciarse Ahora, en la siguiente slide, les quiero contar muy rápidamente de los que denominamos los micromomentos de cómo se da el consumo de internet De esta manera, ese es el journey, el viaje, el paso a paso que hace hacemos nosotros cuando vamos a comprar algo No significa que todos digamos, bueno, compro yo de esta no, Uno realmente no está pensando en comprar, pero uno vive de este ejercicio donde uno siempre quiere saber algo, eh, en y ahí está Google, quiero saber algo, quiero saber, eh, no sé, empezamos con el tema de personal, quiero quiero, quiero a la caña flecha, quiero, he escuchado que es un producto resistente, ¿qué se hace con la caña? arranco por entender porque yo quiero, yo tengo una necesidad básica de información, de entender algo, de ser el primero en, en, en, en hacerme esa información, aunque no veo pasa con ese tema. Otro micro momento es cuando yo quiero ir a algún lado, quiero descubrir un nuevo sitio, quiero ver que hay cerca de mí, quiero moverme con certeza. Por eso las redes sociales se si han dado cuenta, Whatsapp, Facebook, Instagram también, le están integrando funcionalidades de encontrarse, acercarse, compartir la ubicación, generar citas. Si han dado cuenta, Uno puede compartir que me parece sí, sí no, compartir la ubicación con Whatsapp. Eh, porque es súper exacto además. Tinder, por ejemplo, todas las aplicaciones están yendo a cumplir con ese mismo momento, es que la gente descubra algo alrededor. Yo les confieso, cuando voy a buscar un restaurante, estoy aquí, abro mi Google, pongo restaurantes, donde voy a restaurantes en la región mío, y él me dice por votaciones cuáles son. Y nunca me demoró. Quiero hacer? Aquí entra YouTube en acción. Y es un poco lo que hace la más entidad con la presentación digital. Aquí cumple la con, esa, con ese microagumento y es que le enseña a hacer algo todos cada uno de nosotros hemos entrado en internet en un momento con una pregunta es ¿cómo hacer algo? mi esposa me trae, me trae un un uh, disfraz de panda para mi yo, yo la vi que puso en, en youtube ¿cómo hacer un disfraz de panda? Y yo le dije, vamos a hacer un video de panda jugando de panda bueno, hay como 30 videos de un disfraz de panda cualquier cantidad de cosas que no se puede imaginar, que no se puede encontrar en internet para hacer. Ese es otro micro momento. Y aquí ustedes tienen un rol muy importante, porque ustedes les pueden enseñar a las personas a aprender, a resolver cosas, a tener ese poder del video y de las redes consumadas Y el más importante, o el pues, digámoslo, no en orden, pero sí si el, el cumple es el de quiero comprar. Yo ya averigué, ya vi, ya comprobé. Ya aprendí algo, ahora sí entro en este mi de querer comprar alguna cosa y es cuando yo, el, el momento último de la verdad lo denomina Google, el control de cómo yo quiero probar un producto, verlo tomar esa decisión por mi propia eh, sabiduría conocimiento por lo que me dijo la misma red social y mis amigos y demás y en el siguiente slide por favor, a la yo creo que se conectó que se sí, se es, que... es un cable blindado. es un cable es un cable ¿cómo podemos atrapar no, a estos milenios? estas personas que no leen que tienen 12, 14 son 14 aplicaciones las que usan normalmente milenios en Colombia según datos del Ministerio de las TIC eh, que por segundos y milisegundos que ven miles y miles de marcas al día, ¿cómo pueden llamar la atención de ellos? Pues con contenido, pues son invitaciones a que usen todos los recursos que la entidad les está brindando de conocimiento. Yo quedé sorprendido, pues porque yo he dado muchas charlas en muchas actividades en muchas relaciones, empresas y demás, y normalmente me encuentro en un escenario bastante árido en lo digital, lejano, la gente no lo comprende, no, no sabe cómo sacar provecho. Mi sorpresa es que cuando yo encontré Artesano Digital es que hay una cantidad de videos, tutoriales, eh, cómo eh, hacer marketing digital para artesanos, cursos, detalles, en fin, realmente además contenido de valor, no solamente para este caso artesanos digital, sino contenido muy bonito de los oficios, casos de éxito. Eh, así que el contenido, ustedes tienen sobre su mano algo muy importante, no tiene ningún otro, digamos, loco. Protagonista de este, con este de contenido, contar la ancestral del que hacen, la, la, lo, lo bonito de la, del trabajo artesanal, manual, eso es, yo diría, absolutamente ganador y les puede dar eh, toda la diferencia para poder atrapar la atención de esas audiencias. ya estoy acabando tengan en cuenta, primero, mantenerse actualizados, no pierdan, este no es un ejercicio, esto no es una, esto no es una carrera de velocidad, esto es una maratón, eso es espacio todos los días hay que aprender todos los días hay, hay cursos de mil cosas en internet facebook tiene sus cursos instagram, todos son gratuitos les quiero dejar uno ahí puntualmente empresariodigital puntoco.co empresariodigital.govpequeño.co este es un sitio del Ministerio de las TIC, del gobierno general, que tiene eh, ocho cursos en línea, gratuitos, con certificación que le enseñan a hacer a uno marketing digital, ventas en línea, comercio electrónico, a entender cómo usar las redes sociales para vender. Es un, es un sitio bastante interesante, público y gratuito, insisto, eh, que les puede ayudar a, a tener varias ideas de cómo mantenerse actualizados. Y finalmente tienen que estar muy atento a la forma en la que la gente está contando. Los medios de pago aquí son muy importantes. Que, que yo te pregunté ¿quién es? ¿algunso de Bitcoin? y yo no, bueno, es una de las plataformas que están posibles o sea, que se pueden usar en Colombia, lo que está en nuestro país, porque a nivel mundial se puede comprar con otro tipo de plataformas pero, por temas regulatorios y restrictivos, a veces no funcionan localmente y ahorita les voy a explicar a ustedes cómo cuáles son las opciones que hay de pago, de pasarelas de pago, de pasarelas de compra y, en Colombia que pueden usar muy rápidamente ponerlas a su tienda virtual y empezar a recibir ingresos. Eh, así que, nada, muchísimas gracias por tu tiempo, muy amable, espero que haya para... bueno, Si no existe una fórmula digital tiene una característica es que nada, nada es aceite que pierde okay. aquí no hay fórmula de 2, 5, 10, 1 no eh, yo lo que trataría de hacer es mucho más relevante tratando de encontrar momentos precisos coyunturales para que la discusión primero se arrope de todo lo que está pasando en internet voy a decir no, o sea, sí. porque lo he visto en muchas estrategias digitales a veces yo he manejado a veces mal. me las es que me voy un poquito por las ramas pero no sé, a veces eh, si va a llover eh, a mí me llega una publicidad de rap y me dice no salga de la oficina no se mueve eh, y usted siempre come pasta con arroz o con agua, sea, no, o sea, entonces come su producto, y le llega a la oficina es como yo busco esa conjunturalidad alrededor de, de moverme muy de la mano con la discusión social con mis amigos. Entonces, no sé tu emprendimiento de que sea de colores. Por eso. Por eso, por la... por eso. Sí. Bien, eh, no Bien. sé, qué realidad mucho con la actualidad de las celebridades, de cómo están de... Hecho, como, eh, estar de Siendo, no sé, o película, trataría de moverme como, como, como esa eh, coyunturalidad de la moda para poner mis productos y mis comentarios y mis contenidos alrededor de eso. ¿Sí? sí, puede ser el tema de las influencers. Las influenciadores tienen un, un sentido interesante. Yo, yo, yo soy amigo de las campañas de influenciamiento, me parece que son muy potentes, no las de celebridades, eh, porque creo que las celebridades a veces van en contra de la de la efectividad de la campaña porque uno ve a una niña que por la mañana se levanta echando una crema, a la 3 de la mañana está comiendo, está en un gimnasio y todo el tiempo es muy publicitario Eso la gente lo, la gente lo, lo resiste eh, la gente comprende que es publicitario yo creo que funciona más lo orgánico y funciona más la especialidad gente que tenga miles de millones de seguidores, y unos seguidores muy importantes pero que sean naturalmente y orgánicamente bien vistos dentro de ese mundo yo como de un bolso, pues Sí, tengo 160 oh, grados, pero no tengo ayuda. pero no funciona. Pues, es más o menos como el ejercicio que yo trataría de, de, de cortar. Gracias. Sí. Lo mismo que A mí me llama mucho el tema de los blockchains, eh, esas cadenas de bloques. Uh -huh. eh, te enfocado a la artesanía. Eh, para usted eh, por dónde se puede direccionar. La sensación que tengo es que eh, nosotros en Colombia perdemos mucho conocimiento ancestral. Yo me siento que era devastadora de, de, de tantas lenguas ancestrales de Colombia. ¿no? Eh, en Colombia, no sé si se llama algo en Andrea, algo así, que me parecía algo así como dolorosísimo. Yo creo que el conocimiento detrás de, de, de, de la cultura artesanal puede ser protegido por blockchain, porque blockchain tiene una característica y es que eh, no reside en un único punto, sino que está disgregado y cada una de las partes tiene la misma llave. Entonces, si yo cambio algo acá, en todos este los puntos va a cambiar y todos sabemos quién cambió. Entonces, por eso da la seguridad y la transabilidad tan blockchain. Yo diría el conocimiento fundamental, las técnicas eh, el conocimiento ancestral las metodologías eh, todo ese conocimiento de donde se sacan la suma, la materia, los decimos, suma, las materias, materias primas cómo se tratan ese conocimiento yo creo que es eh, al final de la historia lo que hace la diferencia con los proceso de estos yo ayer acostaba aquí cerquita de no una restaurante que se llama Petral de una ciudad que es Catarina de y la comida que ella hacía, y había serbios comiendo ahí, y todos decían que era como la comida de casa, y decían que los conocimientos. La gente no está pagando, sí, paga por material, paga por los colores, pero lo que no está pagando realmente no es el de material, sino que está pagando es conocimiento, es cultura. Y eso se puede proteger con lo que Sin duda. Tal cual. O sea, no el tema de producción sino también de como Exactamente. Es exactamente. Es decir, no es sí. se ha exactamente en esta zona de cultura que se ha hecho que se ha hecho la actividad que se ha hecho centro de conocimiento de blockchain al centro de la biopatía por con de diferentes aspectos culturales que pero no yo conocí un caso de Microsoft que hicieron con computaciones en la nube subieron toda la información cultural geográfica socio de la cultura aruaca. Yo voy no recuerdo muy bien, pero la cultura de la sierra son cuatro pueblos: los Aruajos, los Cogis, los Cancuanos, Cancuanos y Wilbas. Son cuatro pueblos, yo creo que los congis son los que estaban más, pero las famosas veces más arriba. ¿Son los que esta madre? Los pues llaman los hombres de las tierra que son unos libros espectaculares, son muchos de estos claro Esa gente tiene, ellos tienen su gobierno, y ellos tienen sus leyes y tienen unos libros ancestrales, libros físicos, que cada vez que se reúnen pues bajan de la sierra los libros de mula, se reúnen y ahí tienen toda la repartición de tierras, todo, sus, todo su predial, digamos, de su gobierno. Eh, y todo eso lo subieron a la nube. Y lo que logró la tecnología ahí fue, primero, ganar confianza, porque ellos nos ven a nosotros como chamados menores, que, que somos de grupos, somos muy dañinos. Eh, y eh, no confían en nosotros, que durante muchos años han sido burlados, atacados, menospreciados. Eh, y de pronto, pues, por eso. Yo en un viaje ya y le preguntaba a un, a un mago y él decía es que de los 60, cuando hicieron un senso, el su sexo, no sé cómo llamaban, en esa época le el y sus nombres son difíciles de pasar al español. Entonces, estos, burlándose de los indígenas, le pusieron nombres como a Cassette, de Endina. Ellos aceptaban eso, pero cuando se dieron cuenta que era una burla, ahí les empiezan a generar eso. Estaban las estrellas que se tomando tumando todas las que no. Entonces sí, el tema de centralizado es un Gracias.